Te, salido, te saludo nuevamente desde el canal de YouTube y hoy eh, vamos a empezar a trabajar algunos aspectos que a lo mejor tú eh, en particular no habías trabajado y que tiene que ver con las hojas metálicas, ¿no? La parte de sheet metal. Entonces, vamos a hacer nuestro primer capítulo de sheet metal o de hojas metálicas. Y bueno, para eso te voy a pedir de favor que por ejemplo por aquí en complementos cheques, eh, pues que tienes ahí deshabilitados los complementos. Alguno en particular, podrías tener este, allí activados algunos, en realidad pues simplemente es buscar eh, que estén desactivados la mayoría de los complementos para no consumir tantos recursos de memoria, ¿no? Y la otra parte importante pues es irnos a opciones, irnos a, opciones, irnos a plantillas predeterminadas, perdón, a ubicación de archivos, más bien dicho plantillas, pero plantilla de, de tabla de pliegue y ver que particularmente aquí aparezca por default esta esta opción, ¿no? Si no está dado por default, pues métete a la parte de SolidWorks Corporation, SolidWorks, Lang, Spanish o English, dependiendo del tipo de idioma que estés manejando y bueno, pues ya está, en este caso está bien, pues le voy a aceptar. Y me voy a abrir ya lo que es el archivo, eh, un archivo nuevo de pieza, ¿no? En particular, un archivo nuevo de pieza. Por ejemplo, vámonos aquí a, a pieza y abrimos un archivo pieza. El cual, pues si quieren, vamos a trabajarlo en milímetros. Y bueno, pues vamos a hacer el trabajo correspondiente les parece, vamos a construir un sólido antes de otra cosa porque no tenemos sólido entonces a ustedes a lo mejor aquí no les aparece la opción de chapa metálica entonces se pueden posicionar en alguno de los botones en particular, le dan botón derecho y le ponen aquí eh, la parte de barra de herramientas más bien dicho este pestañas y ponen y activan la de chapa metálica que a lo mejor va a aparecer en, en ustedes inactiva, tiene que aparecer esta palomita para que ustedes tengan ya la opción de chapa metálica. Ahora vamos a construir un croquis, vamos a construir una pieza, y la pieza la vamos a hacer a partir de un front page, un front. Vamos a, vamos a ponernos un poquito para acá. Vamos a poner, extruir front page, front. Y bueno, pues vamos a hacer un rectángulo, ¿les parece? ese rectángulo vamos a poner un punto en el origen otro en la parte superior en, más bien dicho en la parte inferior le vamos a poner medidas sí, y pongan medidas si quieren pongan aquí un valor de 200 milímetros o 300 milímetros por, por 500 milímetros ¿no? Le ponemos 700, pues ahí. Ya lo tenemos, entonces nos salimos. Y bueno, pues ya tenemos ahí nuestra primera parte de nuestro bosquejo. Vamos a extruirlo. No, 190. Más, póngale más, póngale más. Está muy pequeñito eso. Bueno, unos 400. 400 hacia el otro lado en otra dirección y bueno ya tenemos esta parte de nuestro croquis ¿no? por otro lado pues vamos a hacer lo mismo vamos a hacer otro extruir extruir a partir de un plano front como lo hemos puesto aquí vamos a poner control 8. Y vamos a hacer otro rectángulo. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un rectángulo así. Y a ese rectángulo ahora le vamos a poner una medida de... ¿Les parece? 1.200. Por... 700. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar un alineamiento del punto medio con el punto medio de esta característica. Uh, no necesariamente el punto medio. Tomen cuidado con eso. También ahí lo pone como... Eh, Como una perforación, entonces yo lo único que voy a decirles es que punto medio, trato de buscar el punto medio, si no me lo da, pues simplemente le ponemos una, el punto medio de aquí, con el punto medio de aquí. Nos hacemos coincidentes, no los hacemos punto medio. Está bien, hay punto medio. Ahora, no lo quiero ahí. Entonces, simplemente voy a ponerle borrar a estos dos. ¿no? Y voy a hacer lo siguiente: voy a tratar de conectar esta línea en esta línea. Hacer las colineales. Y. No me acuerdo cuánto lo hicimos, pero lo vamos a poner. Acá. ¿Cuánto mide esta línea? Medir. 700, ¿no? Y esta mide 1200. Entonces, ya. Vamos a ponerle el punto medio. Con una cota inteligente. Con respecto a esta orilla esté a 350. Y con eso ya garantizamos que tenemos nuestra movida aquí. Ahora, ojo. Voy a ponerlo en isométrico para que lo puedas ver. Yo no quiero en esta dirección, quiero en la otra, pero tampoco lo quiero ahí. Lo quiero a una equidistancia del croquis. Y esa equidistancia del Proquis van a ser 800. 800. ¿Saben qué es lo que está haciendo? Voy a girar un poco. Para que lo vean. Ahí está. Esa es la equidistancia que quiero. 800, vamos a poner un poco más, 900 y el croquis va a estar en 800. Entonces ya tenemos dos elementos ahí finamente colocados, nos ponemos en una parte de recubrir, agarramos esta superficie, agarramos esta superficie en la misma orientación, le damos a aceptar. Y ya tenemos ahí construido nuestro este, objeto a partir del cual pues, vamos a hacer un vaciado, ¿les parece? Ese vaciado lo vamos a hacer sobre de un milímetro. Y lo voy a girar para solo tocar esta parte. Y observen, ya tenemos nuestro vaciado correspondiente. Vamos a poner 3, punto, vamos a editarle, vamos a ponerle unos 3.175 milímetros. ¿sí? Y ya vamos a tener un objeto. La primera parte que, donde podemos generar chapas met, metálicas, si ustedes observan, ahí, ¿cómo quedó este? ¿Sí quedó con 3.75? Sí. La primera manera que podemos nosotros generar chapas metálicas es meternos aquí y ponerle convertir chapa metálica. Y a partir de ello, pues podemos utilizar parámetros de chapa o utilizar tabla de calibres. La tabla de calibres, bueno, pues yo, yo voy a agarrar la de aluminio, metrics units, el sample, un ejemplo. Y voy a escoger el calibre número 10. Voy a escoger el calibre número 10. Y a partir de este calibre vamos a construir nuestro, eh, nuestro modelo. Tarda un poco en cargar esta parte correspondiente. Y a partir de ese... Eh, de que cargue, ahorita vamos a ir viendo qué vamos a estar seleccionando en particular Entonces, miren ahí ya quedó cargado eh, la configuración agarro y le pongo que sea el calibre 10 y selecciono los parámetros de la chapa voy a seleccionar esta cara para que ustedes se sientan ahí tranquilos y luego aquí en pliegues de arista voy a seleccionar este pliegue este pliegue este, los cuatro contornos. Y posteriormente este no lo voy a usar. Vamos a... Vamos a tratar de poner aquí otro pliegue. Ahí están los dos pliegues de este lado. Y me faltaría poner un pliegue de este lado. Y ahí están todos los pliegues ya desglosados, ¿no? Aquí podemos poner esquina abierta, esquina solapada por arriba o esquina solapada por abajo. Vamos a dejar la esquina solapada por arriba. Eh, déjenme Y bueno, pues ya tenemos ahí nuestras características ahorita genéricas de esta parte. Le damos a aceptar. Y observen cómo se generó ya esto en, en versión eh, tipo lámina, ¿no? Observen si yo hago un zoom. Si yo hago alguna característica, pues ya pueden ver que acá está el doblado de lámina. Ahora quieren editar y quieren... este que se vea un poquito más pues lo hacemos notar un poco más a través de pues ya tenemos todo observen tenemos ahí un poquito los gaps es dos milímetros por eso apenas si sí se aprecian podríamos ponerle por aquí no ya es demasiado ponemos lo que tenía mejor para no meternos en mayores problemas ahorita Simplemente dos y ahí está, ¿no? Fíjense cómo ya tenemos ahí nuestra configuración de lámina. Y esto es lo que se hizo lámina, se convirtió en lámina. Ya de aquí, por ejemplo, podría usar una brida de arista, donde podría yo seleccionar alguna de estas aristas. Por ejemplo, esta. Y generar una lámina, miren. En este sentido, por ejemplo, hasta este vértice. Y se genera la lámina ahí hasta ese vértice. Y en la parte inferior de nuestro ejercicio, también podemos ver, observen, puedo tener la opción de que esté empalmada. O sea, esté adentro de, fuera de, pliegue externo. Pliegue a partir de la intersección o pliegue tangente. En este caso, no puede haber un pliegue tangente porque no es un doblado con ángulo. Entonces, lo podemos dejar con pliegue externo. Y le damos a aceptar. Y esta es nuestra primera parte introductoria a la práctica de las hojas metálicas en SolidWorks. Si te gustó este video, dale like, compártelo y vamos a generar más material de este tipo. Por favor, ponme manita si te gusta, si ves el video, si consúmese los contenidos y compártelo con eh, más personas para que generemos mayor comunidad. Nos vemos en la próxima y que tengas una muy buena tarde.